ahora sí, si venís eh, a este directo, eh, acabamos de dejar de jugar Ubris, hemos parado el directo yo esto no sé cómo va a funcionar o no pues lo hemos hecho corriendo, hemos hecho, hemos creado todo y hemos entrado, de hecho no ha entrado todavía Gaby, o sea que Gaby está en el baño o no sé dónde está pero vamos a ir aprovechando eh, Mashmaker, ya lo estáis viendo Mashmaker, este juego que ya sabíamos eh, que existía, veremos a ver eh, qué nos presentan eh, no sé cuántos estaremos aquí, los cinco o seis que estemos. Muy buenas. Buenas tardes. Para un evento que se hace cada poco tiempo, es verdad que en algún momento haremos el real virtual event, o como se quiera llamar. Eh, hasta entonces, pues eh, vamos a ir haciendo... Ya sabéis, el mundo anglosajón, el mundo Tier One, el mundo donde todo confluye, ellos se lo hacen, ellos se lo comen, y ellos luego se ponen las multas a sí mismo, como en meta. El caso es que tienen cosas que presentar, y como el catálogo de la VR no es tan bollante como nos gustaría, pues hay que estar a todo. De primeras a mí no pinta bien, porque más maker, pues bueno, es eh, viejo conocido. Espero que presenten algo más. Pero bueno. Han avisado con muy poco tiempo en el blog, Bueno, esta tarde lo sabía Porque Ramón me ha puesto un mensaje de Oye, lo damos en directo y he dicho, espérate, vamos a preguntarlo Porque a lo mejor a no le interesa a nadie Y oye, pues entre estar aquí y estar merendando O viendo una peli, a lo mejor eh, Pero no, oye, aquí estamos unos cuantos um, Han tenido una cuenta de 25 minutos, efectivamente um, Sí que me gustaría saber ¿Dónde está Gaby? A Gaby le hemos dicho que se fuera al baño Y, y debe estar... ah, Aquí está Ay, ay, ay, ay. <ríe> susto. Digo, me lo ha dejado aquí, se ha pirado. Dice, sí, sí, ponlo, ponlo, ponlo. Y nunca. Buah, pues, nunca más. Aquí en, mi, en mi casa se escena a las 8 y me estaban haciendo una tortilla de bacalao, de eso se quitan el sentido. Muy bien, muy bien. Voy a intentar bueno, hacer esto un pelín más pequeño. Espérate, porque como ves, esto ha sido todo corriendo, todo corriendo. Ahí está. Ahí, ahí, ahí, ahí, Mira, ahí. Ahí, estupendo. Y vamos a quitarle los subtítulos, ¿no? O queréis ver los subtítulos en. Ahí, quitamos los subtítulos, ya está. Bueno, que está diciendo que va a presentar nuevo contenido. Espero que sí. Eh, no sé por qué han empezado con MassMaker Maker. Ahí, esto es dinero, ¿eh? O sea, al final, si tú haces esto y pones Mass Maker, a ver, es porque dinero. Porque Maker lo va a, a editar Vertigo Games la semana que viene. También eh, ves, ves es verdad. Ves por qué tenías que venir. Patrocina, patrocina el evento. Efectivamente. Efectivamente. Esto, no sé yo qué es. Pues parece es un juego nuevo, ¿no? Parece un juego de puzzles Parece un juego de puzzles No me voy a no, Parece un juego de puzzles Romano Bueno o Tal Un juego Ancient Board Games Ah O sea que es un juego Que viene A que viene para todo este Bueno, ahora claro Es lo suyo Saca un juego y lo saca Hasta para el microondas El juego Juega antiguos juegos de mesa. de mesa. O sea que estará el. Veremos. Bueno. Pues sí. Este no es nuevo. Este es, este el, no Bile, es nuevo. el Bale sí. ¿Eh? Multijugador por equipos que se lanzó en acceso anticipado el mes en el mes de noviembre. Ah, yo todavía estoy con lo de los juegos de mesa. Depende de cómo lo hagas. Y depende de cómo sea la IA contra quien juegues, porque como tengas que esperar a que alguien se que conecte contigo, pues más. Muy bien. Este, con esta estética futurista sobria que a Julio le gustó. Que él lo había estado jugando. Yo no, este mm. no, lo, no lo he probado porque no soy de multijugador de disparos. Yo tampoco. Ahora. Este. Muy bien. Oh, vamos hecho ahí un graffiti. Graffiti. Este es pinta. Este es online también, ¿no? O, sí. o tiene, sí, sí. O tiene historia, no, historia. No, no, es, no. ¿Qué va, qué va? No, no, este es un multijugador por equipos. Puramente online. Bueno. Early access. Sí, bueno, esto ya lo sabíamos, ¿no? ¿eh? Sí, sí, este salió en, la, este salió en noviembre Este bueno. no es nuevo AirVR que empieza en Steam VR Por el estudio AX Lab Bueno A ver, ahora dice una cosa pequeñita, bonita Dice, cosy Pues este ¿ves? es nuevo este es A Crossy Valley, a la granja Nos metimos en la granja en... Ah bueno, o sea que es otro, otro simulador de jubilado Está guay <risa> es que de esto ya tenemos algo que no sé qué, qué, eh? ¿qué, qué, qué tomates más ricos mira, ah, mira cortar la, la, la. ahí estaba yo estas vacaciones en gales viendo cómo ay, ay, la, la. Eh, bonito mmm, no sé a cross de valley, se a cross cross de valley o sea que PlayStation lo VR2 y PC ¿eh? un juego alemán un juego alemán para para, para PlayStation VR 2, sí, PC. <risa> para plantar pues otro juego más para PlayStation VR 2. Vale. Y ahora, estos esto, esto son. Eh, eh. Fast, fast Travel. Eso, fast, fast Travel Games. Fast Travel este Games. Este no es nuevo, este ya lo presentaron. Sí, de este sí. ya sí. hemos tenido un anticipo. Sí. Que es, va a ser. Que va a ser como un. No sé, un, un home War Un home War, sí vale que tiene le van a, le acaban de añadir seguimiento de manos se está diciendo dice ya no tienes que necesitar utilizar controles o sea que, que guay con lo cual el problema de lo de las manos es que quest 2 va muy bien pero pico 4 pues se le atraganta las manos todavía Claro, pues que están necesitan años para mejorarlo O por lo menos no, El universo es vasto y lleno de maravillas Vale, y este viene En el 2023, a en principios de, de 2023, 2023 Solo para Quest 2, claro Con lo de las manos claro, pues si no, Vale ¿Qué más? ¿Algo para Quest también? Ah, este es Discronia, Será el segundo episodio que, que llega este mes de diciembre estas, estas novelas dado, gráficas, mucho, no Al Discronia. Pues yo eh, primero por curiosidad jugué los dos primeros Que me gustaron y eso que era un poco duro tenerlo que escuchar el audio en japonés Sus títulos en inglés o en español Pero con, el, con este, con Discronia que es como el tercero de la saga Aunque ¿Mm? son independientes eh, me, llevé, me llevé una grata sorpresa y le casqué un 9 porque me encantó, es, es, ha, ha dejado ya de ser una simple novela visual, es ya un juego con mucha interacción y lo único que lo, van a, lo están editando en, por episodios y, este, y esto que están anunciando es el episodio 2 ¿Cuántos son de episodios? Fallo, digamos, ¿Se sabe días? algo de cuántos van a ser en total? Tres, o... tres, tres, y el siguiente sale, y el, siguiente sale pues el, el año que viene, en primavera, así que bueno, hay que esperar mucho Muy bien. Y esta es la primera vez que vemos gameplay del episodio 2, porque sí que habían sacado pues, un, un corto como animado con estética anime. Cronius Alternate de 11. Eleven. Anda, 11th Eleven, La, juego que la me hora, me hora número 11. Sí. 11th Qué jugazo era aquello yo jugué? ya, la podían traer, traer a Uber. Y este llegará para PSVR2 también, para PSVR2 de lanzamiento, ¿no? El 22 de febrero, no, sale por ahí, ¿no? En la PlayStation VR2. Sí, sí, Pues esto es nuevo, ¿eh? Si todavía sale. sale para PlayStation VR2, esto es, esto es novedad. Vale. Nieva en las islas diminutas de Little City. Otro juego que le tenemos más visto que el de pero no nevado. Bueno. Mira, puedes hacer iglú. Esto está claro que será, será alguna actualización de cara invernal o navideña para estas fechas. Sí, no tienes dinero para hacerte una casa, te haces un iglú. Eso es muy homeless, americano. Bueno, Y la, y la avalancha, oh, viene la avalancha a la mierda, mil millones de muertos. No pasa nada, lo arreglamos y que hacemos pues, un, un centro comercial. Relájate, dice. Yo no sé si a alguien es le, estaba, de... le estaba... A mí este me gustó mucho más que el otro, ¿eh? El Purple yonder ¿eh? Que, que lo edita Fast Travel Games Y que gustó bastante más que el Cities VR, sí. ¿no? Sí, ah, bastante, más. A mí bastante más Y llega el 8 de diciembre Mira, o sea, como que llega el 8 de diciembre pues si estamos a... Mañana Mañana, mañana jueves, ya. actualización ya. <ríe> Mañana para Quest y Quest 2, ¿eh? Para Quest. Para, para, para, para, aquellos que tengáis Quest todavía y que no os hayáis da, decidido a dar el paso, pues nada. una cosa creo que es nueva. Esto no a mí no me suena tampoco. Ah, pues oh, sí. sí, sí, sí, sí, no, no es nueva, no es nueva, no es nueva, no. Es no. está ya... Pues, el duelo divino, este oh, no sí. lo conozco yo. ¿Sí? ¿Le ¿Hemos hablado de...? Creo que este ya lo presentaron. Creo que este también es de, sí, de Fast Dios, Travel no Games. Sí, que éramos como distintos dioses que se tenían que enfrentar en una arena. Sí, sí. Este hubo hubo como un anticipo hace unos meses. No no me da mucho estos juego, pues Es una pena que no sacan más juegos de estrategia. Este ya, este es un poco como Blaston de estar sí, ahí quieto sí, sí, para es verdad. y enfrentarte contra contra otros dioses. Vaya vaya no en dioses? español. Ah, no, vaya, que se llama así <risa> Está diciendo, anda, vaya <risa> Qué majos no. más, de, más de 40 armas Muy bien A ver, qué pienses Piensa cuidadosamente con tus cartas Y los Y los booster Buster. Ya que tenía aquí la, lib la libretita para apuntar los que son los, los que nos los que no. Bueno, eso ¿no? es hasta la, la, hasta la Ramón por ahí atrás. El dios del tirachinas, efectivamente John. Bueno, el tirachinas la ha cambiado por una recortada. Bombo. Bien, habría que ver, o sea, va a haber que ver qué tal la, la IA, si es divertido jugar con ella, si permite rejugabilidad, si no te salen las mismas cartas siempre. O sea que, juego divino, free to play O sea que te quieren sacar la pasta por otro lado Free to play Para, para Quest y para PC Pues si es free to play es pay to win Seguro ¿Y este Invasion, es nuevo. este no es nuevo sino Este sí que hemos visto el trailer Esta es la versión de Ender's Lock Que van a sacar para Quest Bro. Este es un juego que ya está en PC Y van a hacer pues una versión especial para, para Quest Oh nice Creo que necesito algo. Estoy hablando de memoria, venga. como I esto ha sido un provisor, no nos hemos preparado el programa. Eh, de a de se vea. La pata, en lo que digo, ¿eh? ¡Hola! Yeah. ¿Qué pasa? More. Give me more. Bueno, well, creo que necesito level up. Give more. me more. More. Queremos más juegos. Más, Tato. Más, más. Tato nos pregunta si van a hablar de Ubrin. Eh, Rebobina. Bueno, Pero rebobina no. no ¿Ves qué, qué bien hemos hecho por ah, parar el programa? Es el ah, programa anterior. Time. Este es el siguiente. Uy, ¿Estará el vídeo colgado a punto de estar ahí colgado en la web? En, la, en el canal de YouTube. Everslout Invasion. Para no, Quest 2. Esto, y viene la primavera ¿verdad? de 2023. ¿Ya está? No. Oh, oh, no. A ver, este. Uy, eso son este es a zombie. Son a zombie. La Costa el eh, ah, no, drop dead. No. A ver, el Drop Dead es eh, amor-odio porque está ya un poco quemadillo el juego lo llevamos jugando desde las, desde las Go yo creo que lo tenía en las Go, el primero Este, este es, un, este es un, un nuevo juego este es eh, Cabin Fever que es del mismo estudio, o sea que no es el Drop Dead, sino que es ah, el mismo pero estudio Pero es lo mismo, o parecido es un nuevo juego. Bueno, Aquí por lo que veo tienes movimiento libre y eh, cooperativo si no recuerdo mal, yo de este eh, me apunto a ser eh, beta tester y firmé un acuerdo de confidencialidad y ahí se quedó la Cosa, no me no han todavía hecho juego. No sé si me darán claro. más Así que de momento no tengo ningún acuerdo. O sea, no beta, no, no soy Beta. beta que lo no sea, pues. Eh, no puedo contar nada. Bueno, por lo que veis ahí abajo, pone Beta Gameplay, con lo cual esto todavía no está terminado. Ni mucho ah, menos. Esto, esto es para 2023. Esto es para 2023. Ya. Yeah. Sí señor. Hoy quizás sé sí que anuncien algo que vaya a salir todavía este año, pero será difícil porque es que realmente no quedan días. Que hay... O sea que esto es un esto es un modo horda de Horizon, multiplayer y bonito. Y cooperativo, es cabin. Drop Dead, pero es un drop Dead, claro, sí, sí, pero, claro. Re sí. Regístrate a la beta, yo registrado estoy, estoy esperando que me des acceso al juego. porque están en ello, Mira, ah, la, vale. la chavala está aquí en ello intentando hacer. A ver, Drop Dead, que hablamos un montón, yo lo metí en los mejores juegos en su momento, porque era divertido, porque no estaba mal hecho comparado con todo lo que había, claro. Se lo suelo poner a la, a la gente cuando llega a ver ahora. A ahora, joder, qué daño, qué daño ha hecho Stranger Things. El a ver, bueno, a ver no qué nos chica. a ver. De momento, un poco flojito. ¿no? No, yo sé, yo, mira, mira, yo sé que este juego te va a gustar. Sabía que iba, Este no, perdón, perdón que, me no, otra vez, yo, sé que va, yo sé que va a haber un juego que te va, que te va a gustar verlo. Así, ¿Ah, yo sé, sí, yo tengo, mis, tengo ahí un churro. Y ahora se lo tiras al primero que... Zombies, este nieblas. Es, este, no, este tampoco es nuevo, este ya lo hemos jugado. Yeah. Este está en, en acceso anticipado, este es el... el, el ay, Retribution. No, no, Retribution es el de, el de, el de Sets and Chines. Oh, ahora no va a salir. Para que no, no, no, no, no, no. No, no. lo, lo jugó Ramón. Este es el que construyes armas con cualquier cosa. Es verdad, que, que, que, es que fueron muy pesados porque pagaron la publicidad en Reddit y cada vez que entraba en Reddit tenía el juego este de encima. Con la tostadora, ¿no? El requisito, Re sí. El, que ponía la tostadora en un este y le daban con, la, con el... Tampoco es novedad y de hecho ya está... Y ya entonces, está, ¿por qué ¿sí? si haces un showcase metes cosas que no son novedad? Eso es algo que no debería pasar. Y ¿no? De esto, whip. no hace falta que lo vea. Esto vais a regalo virtual y ya está hecha la noticia esta tarde. Ah, no, claro. no está hecha, pero saldrá saldrá el viernes. Bueno, pistol, pistol whip. Con millones de actualizaciones. Pues bueno. Se actualizó hace poco, a finales de noviembre, una actualización navideña de vacaciones. La... la noticia es que llega a pico el 15 de diciembre. A en una semana. Lo tenemos Eso aquí es el jueves la semana que viene. Y lo que van a anunciar es el, pues el PlayStation VR? Llaman, la hoja de ruta, la hoja de ruta de cara al, al 2023. Ya sabíamos que llegaba a PlayStation VR. además el juego de lanzamiento. Esto no sorpresa. Y quizás lo mejor, pues es lo que van a decir ahora y Esto no lo podemos saber Que van a hacer un, Una herramienta para que la propia comunidad Haga sus mods Y cinco nuevas escenas En la primavera del 23 El Ariel de el, el hacerte tus propias cosillas De estas, está bien, pero luego lo capan no Porque luego la gente se da cuenta Que estás utilizando músicas Porque lo divertido de esto es la música ¿Qué música vas a poder subir? Porque este juego es 100% en música, sin la música y sin el, no es como Beat Saber. Si luego no puedes subir tú la música que te apetece, que narices haces. Pues para los que tengáis pico, buen juego, muy divertido. Tiene ya tres años, lo han actualizado con contenido pues durante esos tres años constantemente. Así que buena noticia para los amantes de del ¿Sí? juego de ritmo. Carácter Hombre, Esto es el Magus, DLC ese De este juego que tú jugaste Que van a sacar pues Ahora sabremos cuándo Más contenido Un DLC Nuevas localizaciones ¿Le, le llega... ¿Volviste a jugarlo? Gabi? No, no. Tanto hay tantos juegos ya. Que este Yo me quedé con las ganas la demo. Eh, Y aparte que sí que este está para pico Me quedé con las ganas de echarle otro ojo Pero... Pero esto es, es que, la. Pues, bueno, ya dijimos, tiene esa estética, tiene esa estética anime bonita. Luego las, lo que era la exploración y los combates no estaban del todo bien. Pero bueno. Sí, pero estas cinemáticas, Esperemos... que luego, luego realmente eran un poco más. No podías pasar de ahí, me ponían nervioso no poder visitar. Eh... Bueno. Pues este es un DLC con más contenido con, un, mm. con una parte nueva de la ciudad O otra ciudad Que llega, si supiésemos japonés A lo mejor ya lo habían puesto Pero si no tendremos que esperar a, al final del vídeo sí. En principio llega este mes de diciembre Creo yo, ¿eh? por lo que le sigo en Twitter y en, y en redes, creo que lo van a lanzar este mes de diciembre Pero ahora lo vamos a saber Verá que era muy limitadito en cuanto a gráficos Muy, muy, muy limitadito Pero, bueno, tenía aquello No sé le echaremos un otro tiento, a ver qué tal. Nuevos enemigos. Nuevos enemigos, venga, que sí. No hay... Es un poco engañoso que te saquen estas imágenes, que sí claro. que se ve así en el juego en algunos momentos, pero luego cuando llegas a la parte de mazmorras, es todo mucho más... Simplón, es muy simplón. Y, y No sé si es simplón porque se tiene que ser simplón a estas alturas, o porque pues no han sabido... Pues esto claro. llega el 7 de diciembre Llega hoy. Sí. Hoy. Hoy, va la, hoy Hoy han lanzado el DLC Eso ponía, ¿no? 7 de diciembre Mira. Pues sí, disponible ahora eso es un, El DLC de Ruins Magos Pues está disponible Mira, nada, la, en directo Este es como nosotros, solo que lo hacen directo Y este, pues es un juego de simulador De abrir la tarde pepinillos La vida es un asco Esto Straylight. es nuevo Esto suena Suena es ochentón Bolo de espejos. Y esto parece. ¿Sabes? Es, es un. Sí, plataformeo, pero con, con. Con ganchos. Con ganchos, ¿No? o sea, al más puro estilo de. ¿Cómo se llamaban estos? Los el dos win El Winlands win 2, que es una pena que, que, que el juego ese me decepciona un poco. El, el Resist. Sí. Pues 24 niveles hechos a mano. Hombre. Espero que. Me bueno, imagino que este es un juego de medio plataformeo, medio ritmo, de, de quemar calorías. Colecciona los cubos. ¿no? Corre contra tu. Contra fantasmas, es decir, fantasma, que estás un... sí. Y tus online... amigos. Tus amigos son unos un fantasmas. Online... Eso o es lo que, es que quiere un, decir. Un, un, un, un multijugador un poco falso. Mira eso. Sí. El 31 de enero del 2023 sí, el, el, el, el, el, Supongo que para Quest Pues sí, porque este de PC no tiene mucha pinta, la verdad Pues toma, PC pues eh, Para Quest, para PlayStation VR, no PlayStation VR2 Y también para, para ah, eso, PC Ah, mira, los pepinillos y los pues VR1 un... y, y Quest Como... Bueno, hasta ahora un poco flojito Porque los que conocemos, los conocemos Y claro. los que no, pues tampoco han sido Per este, áspera espera este pinta bien ¿no? este es ¿no? es... colonizando Marte. Marte hombre este pinta este es un juego de simulación de construcción de ciudades pero en Marte a ver ¿Qué? campaña y sandbox campaña y modo solo, y modo sandbox <risa> estaban caducados los pepinillos Nick <risa> <risa> <risa> esto Vamos a terraformar Marte. Marte. Deimos y Fobos. ¡Adiós! a dispararnos. Ya es que no puede haber violen o sea, no violencia. violencia. Se ha caído la luna. Se ha caído la luna de Deimos. Una de las lunas de Marte. Bueno. Áspera se llama, pues este es nuevo. Sí. Para como dice Roger Little Planets <risa> Little Planet. mm, Bueno, el Terraforming Mars. Mm. Eh, hay grandes juegos de terraformar Marte. Este es una un si poco más limitada, bastante Sí, si Habrá que verlo. Ya veremos. Sí, ya veremos. Sí, es verdad. Ya veremos. Dos salchichas, este es... momento surrealista de la noche no. En el que dos salchichas no. En realidad plot VR está dirigido por dos salchichas Esto lo, lo sabíamos todos Pero no lo teníamos en el sí, ¿no? ¿no? ¿no? Lleva, es, un, es, un eso es Lleva una mano un de chistorras De chistorras como las que me voy a comer el domingo <risa> <risa> y... No. Y <risa> los... mandos. son H los WAN, las varitas de las maracas de HTC. Yeah. Oye, no sé por qué esto me suena. O sea, esto de unas salchichas con cascos de VR me suena, pero estoy muy enfermo yo. Eh... No voy a... No voy a. <risa> el mundo es salchicha. Eh, yo no, esto es completamente surrealista Espero que tenga una razón de ser, porque si no, ha perdido alguien la chaveta Bien, en bueno, hay muchas armas, ¿no? No había un juego de salchichas con armas este El Hot Dog Horse. Oh, no, ¡Venga! Pues... Una actualización nada. navideña Una actualización navideña de, Vamos a... Pues ya está Hasta aquí hemos llegado No creo ¿Que no? Muchas gracias a Vertigo Games Está dando las gracias Muchas gracias a Vertigo Games Muchas gracias a... El, el evento iba a durar 45 minutos Y de, iba a haber sorpresas Y una mmm, Como no la cuenten yo, la cuento yo eh. Espérate Oye, a lo mejor Al final no la pueden contar entonces yo tampoco eh. no, Y además te hacen una camiseta ¿Por qué no, no tenemos comprar? estas cosas en real o virtual? ¿Por qué no podemos hacer unas camisetas Y, y, y cobrar la pastizal que deben cobrar por las camisetas? ¿Quién? Ajá. Eh, mira, mira mi que hay más, que hay más, que hay, hay más. Música rock. Vamos a poder coger animalitos. Y comérnoslos. Y ahora aparecerá un zombie en algún momento, ¿no? Porque aquí si no aparecen zombies. Ah, no, treinta. Ah, no. por... Bueno, aquí bueno. una Polaroid. Yeah. Te dice que ya era hora que hubiera venido Te vas a tener una cerveza Un poco de chocolate O sea, como Como simulador random Juego de supervivencia Un oso que te va a poner las pilas Explosivos Lazan, sabe mucho de esto y zombies, claro que sí ¿Cómo que zombies? No, no Es el mismo juego 34 Bueno, oye, a lo mejor puede ser un green Hell con zombies O un green en el... En un parque nacional de Estados Unidos con zombies este se es llama este. Survival Nation. Survival Nation. Violación, supervivencia. Pues bueno, ¿Eh? disponible. Disponible en el 23. Ah. Para Pico, SteamVR, MetaQuest 2 y PSVR 2. Arizona Sunshine 2 no, ya más quisiera. Opa, ese por lo menos tenía humor. Este. Bueno, ya veremos. Ya veremos. También Otro juego de zombies, sí. Pero es que ver, podrían poner unas sombras. Digo yo que enseñar la versión de PC no estaría del todo mal. Por aquello de enseñar texturas bonitas no y cosas... Porque al final parece que... Quién, no somos... te que no la... ¿Quién te dice que no enseñó la versión de PC? Ese comentario, por no entiendo... Teoría de... Bueno, pues ya, ya sabemos cuál es. El juego de fumar. Piki, sí. Peaky Blinders Prove la, la, la, de la demo de Pico 4 este, este domingo en tu casa, Oscar Que la verdad. gente sepa que tú y yo nos hemos visto este domingo Es verdad, estuviste por aquí Y probaste He viajado 400 kilómetros a Madrid Solo para jugar A, a Peaky Blinders Picky. Una demo de 10 minutos Que la verdad me ha gustado sí. corta la demo pero Muy cortita, muy... Bueno, muy muy dirigida es esto, la, la demo. Esto no, no podías hacer casi nada en la demo. La demo bueno, básicamente fumas, fumas y luego si sí le le pegas un tiro en la cabeza a este al final. Bueno, yo le pegué en la pierna. Pero pues, no me, me daba la pena. Ya sabemos que es aquí va a salir en marzo de 2023 y que de momento pues eso, hay una demo disponible solo para Pico 4. Demo muy cortita de 10 minutos. Yo la serie la tuve que dejar de ver. Porque es que, es que eran todo una banda de ruines, es que no había nadie ahí con, con un poco de, de Hola, corazón otro, otro, otro halo, otro halo Otro halo Pero Este esto, también lo conocemos este, este y lo jugado en directo Sí, sí, sí, con unos gráficos este bastante, juego. un pelín patateros, ¿no? Pero por nosotros porque lo jugamos en, en, en, en una fase alfa todavía Este es un juego de un estudio español que va a ser distribuido por Fast Travel Games nosotros lo claro jugamos, que pues, lo jugamos o sea, en su que, momento, que, un año, que era, más, era un alfa que mezclaba, Mirante, que mezclaba pues, un poco, pues juego FPS en primera persona con, con vista en tercera, con juego de, de, de construcción de estructuras. Hombre, ha mejorado bastante de de cuando, torre, de cuando lo enseñaron. Y, y, y, por supuesto, Farca Guardians Frontline. Frontline viene en el 2023. Y, Estudio Barcelona, si no recuerdo mal, Virtual Age. ¿Y esto qué pasa? Que es tirar todos los. Hombre. Y este te va a gustar. Este ¡Hombre! sabía yo que te iba a gustar. Out of the Blue. Out of the Blue, uno de los mejores juegos que ha salido en toda la historia, y yo lo digo así, para. de los puzzles. Como historia. Para mí estaba dentro de la trilogía que puede ser indiana jones y la última cruzada o sea y la última cruzada indiana jones y atlantis the fate of atlantis eh, sí, son juegos que te van metiendo la voz en off es maravillosa toda la vida de ella en la isla es maravillosa los puzzles están muy muy bien contados están muy bien tirados están relacionados con la historia no son puzzles porque sí pues estamos eh, viendo gameplay que todavía no habíamos visto más que un poquito. Es una absoluta maravilla de, de juego. Y estamos y, viendo pues un, un gameplay más, más amplio. A Harry? De cuando La llamada del La llamada del océano. Uber. Este, es un, este es un juego plano. ¿eh? ...de PC, que va a tener de momento versión el año que viene para MetaQuest 2 en VR. Violencia intensa. Bien, ya empieza bien. ¿Esto qué es? Esto sí, si no... Este, este es Gambit, que si no recuerdo mal sale mañana mismo. ¿Pero esto qué significa? Todos los trailers que tienen en el disco duro le han dado al play, lo han metido en una lista de VLC y, y, y se han pirado, ¿no? El año, o sea, pase, ya... el año pasado hicieron un poquito igual, pusieron 20 trailers y había novedades y cosas que no eran novedades. Sí. Este, es un, este tiene una campaña para un jugador que dicen que va a ser larga, de 20 horas, o se podrá jugar también en cooperativo con cuatro o más con amiguetes y tú con nuestros cuatro jugadores bueno esto es como estáis oyendo es O si no mío, lo estáis oyendo es todo muy canalla o sea es, es todo el estilo muy y canalla muy banderro Zasca Sí, sí esto va aquí esto va rapidito eh, bueno También te digo que de estos De estos puede haber 4 millones ¿No? O sea, dentro de un año Podrás hacer paquetes de Humble Bumble Pero de eso Humble Bumble ¿Eso no nos Juegos con tiros Eso significa que la VR Que la VR crece Tiene que haber No, no, yo no, esto Yo no, no, no, no me vale yo no, yo no me vale O sea, yo creo que que luego pues es, es que es la gente tiene milagro. que jugarlos Pero que la gente tiene que jugarlos Si no los juega, este sale pues mañana. se mueren Mañana 8 de diciembre mismo. en Steam Para el PC y el Quest 2 Vale, vamos a hacer vamos a magia Y este vamos a hacer Este de momento no me suena Este de momento no me suena pero por las manos, ¿no? Y por lo que va a hacer ahora con las manos A ver A eh, a ver, a ver. Eolia. Sí, no, no me suena porque empecé a jugarlo pero no lo continué. No. Pero esto que es una segunda parte, un DLC. ¿Cuál es Requiem? Pues será un será una, una, una extensión expansión con más contenido. Sí. sí. Playbee, Robe Fury A ver este, este tiene que molar. Reconstruyendo sueño, dice. Pues este creo que también es novedad. Estoy investigando el cerebro o las memorias de alguien. Este, pues, pinta, ¿eh? Pinta, porque esto primero pinta fotogrametría rara. Estos juegos volan cuando son cosas raras. Parece un documental. Este me acaba de captar mi atención poderosa. De todos los que han salido, con permiso de Call of the Sea, para mí este es el que más me llama, ¿eh? Va reconstruyendo sí, lo, lo que pasó, los recuerdos. A ver si, es, in a a ver si es, es inmersivo. ¿Esto será para PC? De Signifier. Este mola, ¿eh? Signifier. Sign Además este de Signifier, de, claro, de Signum Freud, de Signifier. Este puede molar. ¿Y no, para qué plataformas? No, Supongo te que para es PC pues es el único que me ha molado a mí de todo esto. Joder, con el retribución me vale, hecho que me pasa con Walking Dead. Eh, que hasta eh, la sopa bueno, hay que meterlo. Este salió la semana pasada, así que novedades puede tener pocas o ninguna. Salió para Quest 2, saldrá en febrero para PC y en marzo sí. para Prestige VR 2. ¿Cuántas veces ¿no? nos van a enseñar que puedes grabarle un cuchillo a un... Para Pico tiene que salir antes la primera parte Probablemente este mes de diciembre ¡Hala! ¡Venga! ¡Hala! ¡Sangre para todos! ¡La sierra. Eh. Pues yo estoy empezando a jugarlo en Quest 2 Pero como... Bueno, como, como muchos otros Estoy esperando a jugarlo en PC... O oh, en PlayStation VR2, porque en Quest 2 pues tiene los gráficos que, que tiene ahora este sea da. Cañón de cañón PS VR2, ¿no? De estar ahí tirado en casa y decir, venga, le, enciendo la consola y me pongo a jugar. No. A veces, sí, sí. No, a ver, que, que que tenga solo Quest 2 va a disfrutar del juego, eh. El primero sí. es, es una, un porcento en Quest, en Quest, incluso en Quest 1 se veía bastante bien, pero claro, con las limitaciones pues, que tiene esa plataforma. Ahora, si tenéis PC VR o vais a tener Precision VR 2, pues esperar un par de meses, tres. O comprarlo en cuestos porque va a tener compra cruzada. ¿Eh? Tiene compra cruzada cuando salga con la versión PC. cantidad de ediciones distintas. Llega para todo. Sí, sí, incluso para Precision VR. Sin fecha, pero incluso para el primer visor de Sony. Broken Edge. Este también. Este lo hemos visto últimamente bastante. <ríe> Este lo jugué yo en directo, tengo medio pendiente hacer un el Blaston, análisis. ¿no? Y... y este es un, sí, y este es un juego que ha entusiasmado a casi todo el mundo, y le han puesto pues unas muy buenas notas de 7, 8 y 9 y a mí me dejó un poco choc mira de Entonces... Signifier Jonathan nos, nos dice que en el que Signifier salió en plano en el 2020 el caso es que ahora me está son, me está empezando a sonar eh de esas cosas que me, que me pongo a buscar juegos de puzzles juegos de puzzles y no sé si pues este broken edge, no, sé, no sé qué pinta aquí porque lleva ya no sé un mes eh... pues porque porque tienen que meter cosas porque si no y este en regular... cambio dice qué pasa si pudieras jugar so, a tu PC en to todos los controladores Incluso con algunos O sea, esto vale, es una especie esto, como esto de es, Esto es una Es, es, que, es que ya hice yo noticia sí. No recuerdo mal o no, no es lo mismo O es distinto O sea, esto es un ah, simulador no, de habitación Que vas a poder jugar a estas cosas Y vas a poder hacerlo con gestos No sé yo No sé yo no sé yo pensaba que era una aplicación que salió es la semana pasada C2 la la propuesta esta es interesante 20. pero 20 más. Game Room also features full multiplayer support Ah mira para multiplayer invita a tus jugadores o sea a tus compañeros y juegas es que no me había acordado porque un nombre muy claro. No. Sí, mira. Salió hace, hace, hace, hace el 25 de noviembre en Steam algo que se llamaba Perknobs Virtual Ring. Pero que hacieras eh, emular cualquier volante, cualquier mando para que pudieras jugar a tus juegos. Así. Ah, y esto. Y esto. Y esto. Me ha sonado similar, por eso pensaba que era eso, pero no, es distinto. O muy parecido. El 15. Bueno, pues mira ya? La que viene. ¿La que viene? ¿Sí? Curioso, habrá que ver. Vale, mira, el este, no será, este, no será, este no será novedad. Aquí van a hablar de Propagation, Hotel Paraíso y de Ragnarok Yo Ragnarok eh, es uno de mis juegos Es uno de mis juegos Cuando estoy así un poco cabreado o tal Me pongo Ragnarok y se me olvida todo Let's go la banda to Mexico zona. Y este y el Propagation Paradise Hotel Pues iba a salir en 2020 y al final decidió retrasar hasta la primavera en el 2023 Así que poco nuevo tendrá que contar Epic rock and metal music. Offspring. Offspring. Quizá más canciones o más... A ver qué, qué bandas hay. Music ¿Ya, ¿Ya pueden poner y algunas en español? ¿Qué quieres, Extremo Duro? Por no ejemplo... Pues oye, a mí me, me pones Extremo Duro... Saratoga New Ride Pues sí, este es, este es muy bueno Es muy bueno porque la música que eligieron Se salía completamente de lo que era Beat Saber Que a mí me trae al pairo esa música Y claro, te traes a la música que nos gusta pues muy bien. el pues, grupo Equilibrium, Beast in Black, Battle Beast. Como me gusta escucharle el acento francés. We announced that we were working on a new survival horror game. Ah, bien, están jugando a Carlos Propagation. Nah, este es el Propagation, que, sí, que, que saldrá en primavera, el año que viene. ¿Te, acuer ¿Te acuerdas cuando teníamos el programa y el bibliotecario binario llevó el Propagation gratuito? Sí. Que, que fue un boom, un éxito. ¿eh? Pues gratuito, ahora lo quieren terminar. Y esto pues es bueno, es una... una Pero cuántas una veces evolución? hemos... Sí, esto es, lo hemos... Eh, yo es que este juego, cierro este, los ojos y, y, y recuerdo, claro, tampoco había mucho. Recuerdo bajar que abajo no tenemos, o sea, es que, o sea, Se ha retrasado y bueno. Pues no, se ha retrasado años y años, sí. No, no, no, este estaba previsto para finales de este año Y se ha retrasado simplemente esta primavera del año que viene pues sí, ¿no? yo, yo, para mí, o sea, uno de, este es uno de esos que, que, que yo tenía en mi cabeza no, Siempre es, ahí. Lo han, lo han anunciado muchas veces Y entonces, pues pues es que no, no No sé si estas imágenes son nuevas o no Otro de zombies, Oscar, otro de zombies Sí, sí, estoy encantado ¿Por qué no lo llaman zombies, aunque? ¿Por no, porque yo con este no me voy a hasta Para y hotel. Y realmente este este parece que es, es por los gráficos, parece que es la versión de Quest 2, ¿no? No parece la de PC. Porque oh, tenía mejores gráficos. En L primavera del 2023 Pues creo que hemos visto L imágenes de la versión Quest Que no se habían visto hasta ahora <risa> Vale Nos vemos nos vemos pronto Dice, nos vemos pronto, venga pues Espero que, que sea de verdad Y no se vuelva a ir Buena def. A ver si pues sí, ya se les ha acabado la lista o. Oh. <tose> Blind Guardian Pues hombre, yo jugarme Blind Guardian oh, la, uf, Bien, bien Van bien Halloween, ya me podían poner los discos de Halloween Un Seventy este tampoco es nuevo Este es uno que, que hemos jugado la demo Lo han rehecho completamente Nos encantó la demo Porque te tienes que clonar a ti mismo Para resolver distintas escenas Pero al final parece que A no ser que nos den la sorpresa ahora Y digan que sale mañana Creo que se va a ir para 2023 We are one somos uno porque te tienes que clonar a ti mismo pero mismo, este es como el pobreza, de cómo personas? se llama el que te clonas a ti mismo también el otro que, que le tengo ahí parado uno el, eh, el de the las last semillas de las windows pues este no o sea, oh vertigo 2 por favor este que no que salió este año por favor por favor por favor por favor por favor por favor por favor que salga este año por favor que salga este año bonito no está es muy bonito este lo está haciendo una sola persona, lleva cuatro años, o cinco. Es raro, vale, oiga, ¿eh? es bien. raro, sí, pero es raro. O sea, oh, tiene este, que... este es un Half-Life, el primero era un Half-Life Alice modesto, y este tiene pinta pues, de, de, de, de, de, de ser mucho más y mejor, le tengo unas ganas enormes, hay una demo en Steam de una fase muy antigua, con lo cual la demo no está mal, pero ya nos dijo el desarrollador que no tiene nada que ver en lo que se ha convertido el juego. Esto Jugamos en directo este año Ramón y yo al Vértigo 1, al Vértigo 1 Remaster, y a la demo del Vértigo 2. Yo a este le tengo muchas, muchas, muchas ganas, pero es que desde hace dos años. Este sí que se ha retrasado muchas veces, la pandemia... A ver, a ver, a ver, por favor que anuncien la fecha, que anuncien la fecha que sea, que sea mañana, que sea hoy, que, que esté ya. es pues surrealista esto, ¿no? ¿no? No, termino de atar ninguna secuencia con. O sea, es como, es como muchas cosas a la vez, ¿no? Muchas referencias ahí de todo. Sí, porque es una, es bueno, una organización que secuestra especies de distintos planetas. Tascada. Mira, mira, ahí estaba la La palanca del Gordon Freeman, igual que hace un viño. Fecha, fecha, fecha, fecha. Fecha, fecha. quiero, la fecha, quiero Spring, la fecha. ya verás, tu primavera del lo no quiero ya, Lo quiero ya... 3 del lo 30, quiero ya. pues eso, en marzo, ¿no? Ay, su madre, bueno, marzo, no está mal, no está tan lejos. No está... Y esto, esto es de... Ay, me, ha dado, me, me, me ha dado un momento bajo, quería, quería el vértigo 2 ya y va a tener que esperar todavía cuatro meses. Y este que se trata de cortar por este la, la Es, gente? es un, un, Sirento, un, Siren, un Sirento 2. Sí. Pero los de Sirento 2 están con otra cosa, así que... Vaya sangría. A ver, Runners. A ver, a sí, tiene pinta, sí pero este es, bueno. un, este es un este es stride, pero en vez de con pistolas con katana. Muy wow. Oye, no, no me disgusta, ¿eh? Pero de verdad, ¿no es un poco ya, no? Ya. Red bueno, sí, vas. Pues este también es puedes nuevo? jugar la beta ahora mismo. mira ¡Hombre! ¿Es de Joey Way? claro, le han cambiado la piedra al Stride y le han cambiado pistolas por katanas Entonces ¡Uf! Bueno, pues ya lo siento mucho Joey Way Pero cuando terminéis Stride con la prometida campaña A lo mejor os sigo haciendo caso El -Games, Games, curiosamente, está en PC Está en pico y no ha llegado a, a Quest y esta gente tiene como 4 o 5 juegos empezados sin terminar, uno, uno lo canceló, y ah, pero este es otro, A este ver, es otro, este es otro, este no, este es otro, entonces el de la katana no era de, de, de Joy way sí, sí. Pero dicen que bueno este es otro. Este sí que es un tirachina. John, este es un tirachina de verdad. Te han copiado la idea, esto el juego lo está haciendo una IA sobre la marcha, si le damos cosas lo incorpora. Sí, este es otro que a primera vista tampoco me disgusta, aunque veo que es un poco lo mismo. Pero si es de hoy, es que a lo mejor no nos llega realmente hasta los niveles. Tenéis, tenéis el nivel, Gaby, tienes el nivel por los suelos, cualquier cosa te interesa. O, yo yo juego a yo... nivel 2: pero que juegos yo no me compra una ¿no? Wii, que yo no me compra una Wii, que yo, que yo quiero jugar a cosas así. No, bueno, pero yo sí. Vale, quiero... vale. Mira, Stack. Stack. A ver, yo el que haber de todo. Este te digo que no, pues. os metéis en muchos proyectos y no, bien en ninguno, y güey. no me terminé ninguno. Yo, wey, viselo. Que cuenta. no se está oyendo. One more thing, one more thing <risa> ya. Otro, aún más. Un dron <risa> Anda, mira, ¿Esto se ¿Ves? ves, se ha dado por no, aludido, ver, lo han me, dicho, se ha dado por si, aludido. A ver, si van a, anunciar, a ver si me van a anunciar el modo campaña de una santa vez. Y me tengo que tragar mis palabras. Pues pone esa voz en off tiene toda la pinta, ¿eh? Tiene toda la pinta. Se parece aún más al juego al que siempre se ha parecido. Y que en el, no les denunciará <risa> en algún momento. Eh, Mira que me va a reconciliar con Joey Way, a ver, no, no, no quiero cantar Victoria que llevan prometiendo modo campaña desde hace dos años o tres Es que a mí el, el Mirror's Edge me encantó, incluso el 2 que era un poco más... bueno. Yo nunca llegué a Straight Fates, ¿esto a ver, es? Straight Fates. el 15 de diciembre, o sea, que sí. entro, es, ya, pero ¿qué sí es significa que eso? Es. Es la campaña. tiene que ser la campaña. Bueno, luego nos darán más información. Red Flowers, ese no me mola. Stacks, Stacks. Eh, no bueno, pillo. Pero cómo puedes hacer cuatro la, la. juegos a la vez? Esto que es una. una tenían varias oficinas, una, una en Rusia que tuvieron que, otra en Ucrania que tuvieron problemas con, con esto y tuvieron que trasladar Hombre, de un sitio a otro. A universe Producción. Y esto no acaba nunca No, no acaba nunca Para proteger <risa> el futuro de la humanidad llevamos... Este tiene que ser ya, vamos, el último a la traca final Elimina al Titán oh, eh, No será... Ataque a Titán, mira que lo sabía Ataque a... a ver, el juego que salió que no era juego Yo le estuve echando un ojo Y era un poco patatero Pero... No te van a mostrar nada, no te van a mostrar un titán, no te van a mostrar oh. cómo vas con las cuchillas por detrás y le haces así la ciudad, no te van a los muros, eh, María y el... Ah, nada, no te cuentan nada. En verano del 23, esos que no tienen ni el logo. Bueno, pues... O sea que este se va para, este para 2024. <risa> sí, creo que ya está. Ahora sí que sí. Está diciendo que muchísimas gracias por venir, nos ha dado las gracias a Regalo Virtual, ha dicho Regalo Virtual, muchas gracias por no ponernos a caldo. Eh... Está dando las gracias aquí a todo Cristo. Bueno, no ha estado, no ha estado mal. Demasiadas cosas que ya que no son novedad que ya hemos visto, pero bueno. Ah, Arco nos dice que esto no es Attack on Titan, es Attack of the Titan. Que no, es que, no? Lo que pensamos nosotros. Que no, que no, que sí que es, que sí que es, pero si era lo mismo, si era la misma tipografía. ¿Cómo va a ser que no? No me quitéis la ilusión, que para uno que muy bien, bueno, pues yo creo que ya muchas gracias al Loat. Eh... Bueno, estaríamos más agradecidos si nos pasara la información bajo embargo antes para poderlo publicar. No, la web, porque eh... somos, somos, la, competencia. somos día, la competencia. Un día de estos, ¿qué vamos a competir con esta? Bueno, ¿qué vamos a competir si en Real o Virtual publicamos 8 o 10 noticias todos los días y ellos publican 3? Es verdad. No hay competencia posible. Jamás. Eh, a ver. Eh, vale. El 1973. Pues hasta aquí, ha llegado. Bueno, pues aquí bueno, ha llegado. Allá, sí, allá, señor. No tienes, no tienes logotipos para hacer pulgar arriba, pulgar abajo. Pulgar. Sí, pues. No. Podemos decir diversión. ¿Cómo ha sido la diversión? Ha sido una diversión. Mira, mira, mira. Ha sido una versión alta, media o baja. Ha sido, yo me quedo en yo media. Estoy, con espíritu, yo estoy con el espíritu navideño pero también voy a decir diversión media porque es que han enseñado muchas cosas que no son novedad vale, pues media venga, yo, no sé pues yo voy a decir, que decir baja media. Oh, ah, que no bueno, vale, venga, tres vale media, vamos a poner no, diversión no ¿eh? digas tu baja, yo alta para que sea media ¿eh? diversión diversión media ha sido, ha sido algo que podía haber sido mucho mejor que se ha quedado en lo que suelen ser los showcase, porque aquí el que tiene algo importante pasa de decirlo y se hace su propio showcase y, y la fiesta es mía y me la pago yo y la vendo yo y poco más, ¿no? No, no, en el, en el chat dice que valoremos también el uso de la VR y de la inmersión. Pues cero patatero, esto hay que hacerlo, esto hay que hacerlo ya en, en, en el metaverso, este tipo de, de eventos. Bueno, claro, es verdad, es eh, verdad. Presencia, ¿dónde está? Presencia. Eh, Rojis dice que el showcase bueno es el del día 15, el de Resolution Games. Presencia baja. Eh, hemos dicho que diversión media y VR eh, porque no hay cero pero, pero baja. Bien. bueno pues esto es esta es la crítica ah, que hemos hecho VR, VR alta que todos eran juegos VR hombre. hombre, pachasco pachasco, me quedé intrigado yo me quedo, así cosas que cosas que, que te recuerden me quedado intrigado con el de juegos de mesa antiguo o sea eso uh -huh. es raro, eso es muy raro juegos de mesa antiguo porque no sé qué. A ver, hombre, si es en plan, ¿a qué jugaban los romanos? ¿A qué jugaban los fenicios? Bueno, pues a lo mejor también es verdad que se zurraban bien. Pero, ¿vale? ¿Qué más? Me ha gustado. El Call of the Sea. Bueno, a ver, no, Call of the Sea porque es un tótem. Pero los demás, el de la fotogrametría. Ese sí, el de Sigmund Freud. El Sigmund como ¿Cómo? Sin un no sé qué. Ese sí que me ha gustado. Ese. Eso sí. Ese sí. ¿Y el resto? Muy bien. Tengo ahí una pelota de tiros, zombies, sangre y espadas que no he logrado salir de... Sí, sí, de... Sí, Significa. Los, los tres que has dicho tú, si lo desfreces la campaña, el vértigo 2, pues si de unos 20 juegos que han presentado, a mí hay 5 o 6 que me convencen así simplemente a primera vista. Y el vértigo 2, pues, venga, vale, vale, y el vértigo 2. Hay cuatro, hay cuatro joyitas ahí, hay cuatro cosas que, que, que, que planean, ¿no? Eh, y que si aterrizan como tienen que aterrizar, nos puede llamar mucho la atención. Si no, pues va a ser lo de siempre Mucho tráiler bonito, mucha cosa Te pones a jugar y pff, pincha En hueso um, Vale, bien Pues Venga. nada, pues hasta aquí. <risa> hasta aquí Hasta aquí <muy> hemos llegado <risa> Muchísimas gracias por el segundo directo de Ya no hay más, ¿no? Oh, oh, oh, oh. Ya no hay más, podemos dejar la cámara oh, puesta no sé, y, no sé. y nos vean merendar el, el... Vamos a retransmitir el partido de España, partido de, España de, de, de la semifinal ah, No, no, no, no a sangre el... Nos vemos eh, ya el jueves, ¿no? ¿Por qué no? Pues mañana no, porque si no esto es un sin Dios ma ma ma Mañana fiesta Mañana fiesta ¿Y el domingo? Hasta el martes que viene Y el no domingo vuelvo, hablamos, no, no, no. venga, el domingo hablamos otra vez Hacemos la hora virtual y hablamos de un montón de cosas que se nos quedaron colgadas Por cierto, muchas gracias a los que os tragasteis las tres horazas que hicimos sí. El programa anterior hablando de streaming Que estuvo súper divertido con Víctor Así que nos vemos, yo creo que nos vemos el domingo y poco más, porque aquí ya no hay nada que contar un abrazo, iba a decir iros a merendar pero si son las nueve de la noche, a mí me van a partir la cara un día mi familia, nos vemos Robianos, muchas gracias por venir, nos vemos enseguida, el domingo ah, estamos Dios. aquí hasta luego, hasta luego, hasta luego